Por lo menos sabemos que nadie más va a morir no por pensar distinto en este país. Tenemos que luchar por esa consigna que dice tenemos el derecho a pensar distinto, pero daría mi vida por ese derecho que tienes a expresarlo. Podemos pensar distinto, pero daría mi vida por el derecho que tienes a pensar distinto, a decir distinto que, que, que digo yo. Y por eso es que estamos acá. En este momento está sucediendo esto en Cali. Está sucediendo esto en Bogotá, está sucediendo esto en diferentes lugares de Colombia porque la ciudadanía ha expresado un mandato desde una elección presidencial